Una fianza de un millón de pesos en efectivo les fue impuesta a tres de los cinco detenidos, aparentemente acusados de estafar a Héctor y Juan Morillo por la suma de 11 millones de pesos. Los implicados en este hecho son María Sosa Martínez, de 46 años de edad, Manuel Aracena García, de 46 años, Francisco José Pichardo López, de 56, y María de la Cruz, de 51, también Ana Daisy Paula, de 54 años de edad siendo uno de los hombres liberados en horas de la mañana de ayer jueves, luego de que los organismos de seguridad determinaran que existían pruebas suficientes en su contra. Eh, le pusieron prisión preventiva ¿Cuál fue eso? y el apellido Rosario y a los demás le pusieron una fianza eh, en efectivo de un millón de pesos. ¿La imputada dónde va a cumplir la medida de coerción En el Salcedo. Cero por tres meses. Tres meses de prisión preventiva. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictaminó esta medida de coerción en horas de la noche de ayer. Los implicados, mientras que una de las dos mujeres implicadas recibieron prisión preventiva por tres meses para ser cumplido en la cárcel de Salcedo. NTN, Joanny Paulino.